Hola, estamos acá en Rocket League Otra vez, sí Volvemos con este juego Que fue un juego que, que bueno, eh, juega eh, por mucho tiempo Y tuvo videos bastante piolas Así que volvemos Y esta vez eh, vamos a hacer algo un poco más distinto Vamos a jugar, como ven acá, uno contra dos O sea, yo voy a hacer uno y voy a jugar contra dos bots O sea, eh, esta vez no, no, no está Fede, estoy yo solo eh, Así que bueno, básicamente es eso Una partida... 1 contra 2 Y es un reto Vamos a ver si lo puedo ganar eh, Yo creo que sí Porque estuve entrenando bastante Y yo me veo capaz el Después Si me sale la primera Que puede ser eh, Voy a probar El El El 1 contra 3 Que sea más complicado Aunque okay, empezamos mal Porque es que Ah y otra cosa Activamos Activé los superpoderes Porque No sé Son divertidos Mira, Por ejemplo Ahí empezaron a patear Maldita Pero lo puse Cada 20 segundos Porque la otra vez Lo puse Cada Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda uh. bueno, La otra la puse cada 10 segundos y era una destrucción total Ok, no pasa nada, no pasa nada Un gol se puede recuperar, pasa que Si todas las veces que atajamos Bueno, pasa que ese es el problema Cada vez que saque, la, la pelota va a salir para mi lado Uf Ok, ok, pero tengo una, tengo una idea bien, bien, bien, bien, bien Mierda, mierda, mierda Ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada A ver No puedo comentar mucho porque mmm... O sea, hace mucho tiempo que no hago este tipo de videos Pero bueno Los jodidos, lo, lo, lo jodido, como digo, son uno contra tres Porque No sé, se puede manejar la situación Pero es que uno contra tres ya Nunca gane una, o sea, muy jodido Y me caron con el turbo, hijos de puto uh. Gol, bien, bien, bien, bien, bien. Perfecto, 1 a uno, uno a uno, uno Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Uf. Estuve entrenando por bastante tiempo, ojalá ojalá pueda, ojalá pueda ganarlas Tengo una, tengo una, tengo una idea, tengo una idea. A ver, para Voy a esperar a que vayan a donde está la pelota y ¡Ajá! Ahora soy él Y, y es de la G de la pelota, bien bien bien, bien, bien, bien Bueno, y en los comentarios, díganme, en los comentarios de este video, díganme eh, ¿Qué juego quieren que juegue? Porque, no sé, estoy como que me estoy quedando sin ideas como, como se nota, estoy como jugando los mismos juegos una y otra vez ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? No, no sé, no importa Uh, mira, los voy a recargar, los voy a recargar, los voy a recargar. Voy a esperar que le pegue. Oh, hecho, no, no, no. ¡Vamos! Bien, bien. Este, este es un partidito cortito porque, como digo, es uno contra dos y es bastante sencillo. Es jodido hacer el que viene. No sé si. Uh, tengo unidad, tengo unidad, tengo unidad. ¡Brazo! Oh, sí. Salió perfecto, mira, mira, mira, mira, mira, mira, TUK Hermoso. Bueno. 3-1, esto ya, ya está. Esto ya está. Y me van, les meto otro gol. Lo voy a regolear. Viste, en un minuto no me van a meter tres goles. Así que no pasa nada. Ok. Bueno, no pasa nada. Me puedo meter un gol acá, pero no pasa nada. De hecho no creo. 10, 9, 8 7, 6 5, ah mierda me cago el imán, no pasa nada a ver si justo toca la sopapa, nada toca el puño, no pasa nada bueno, perfecto, gané soy un yeah! vamos a poner 1 contra 3 y vamos a empezar ok creo que he puesto 10 minutos pero bueno no pasa nada Ahora me van a hacer mierda Ya, ya les aviso desde ya, me, me van a hacer mierda Yo ni siquiera voy a intentar atacar porque ¿para qué? Ok, estamos contra Sentice Contra Hound Y Contra Samara Ok, ok, ok Sentice Hound Y Samara Bien, bien, bien Es bueno aprovecharse un gol ahora Porque es que yo les digo después me, a, después me van a hacer mierda Bueno, quizás tengo suerte ahora Pero pero bueno, pero bueno Ah, no sé por qué No sé por qué intento sacar Si de todas formas me voy a ir mal Vamos a hacer el atajo, vamos a hacer el ataque, El atajo ¿El Atajo o ataje <risa> bien, bien, bien, bien, bien, bien Uh, para, para, para, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ok, ok, tengo que, tengo que esperar a agarrar la pelota Tengo que esperar a agarrar la pelota bien Ahí va Golazo, golazo, golazo Golazo 2-0 Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok no sé, cómo, no, no sé cómo. estoy aguantando, no sé cómo estoy aguantando, en serio. Quizás es la suerte de, de grabar, eh. Quizás es la suerte de grabar. Bueno, el atajo el, el, el, el atajo. perfecto. Este atajo me reviene bien. Eso fue arriesgado de hacer, pero valió la pena. De hecho no valió la pena. Ay no. Me tocó su papá. ¿Y por qué me ayuda? Infecto. No lo tendría que haber gastado, pero es que necesito otro, necesito otro, otro mejor. Necesito andar la sopapa o el puño o algo así. Eso es mejor, eso me gusta más. A ver. ¡Vamos! ¡Oh! Y, ¡No! Y me dan el turbo este. ¿Cómo lo detesta el turbo este, en serio. Es lo peor del mundo. Y me dan este poder, a ¡Ah, cagada. ¿Ah? Es malo porque yo no sé cómo lidiar con, con ese cuando me lo hacen a mí. Y no sé cómo ocuparlo yo. Entonces es como que no sé, lo peor. ¡A puta madre, no vi esto! Soy un boludo. No, no, esto es gol, esto es gol, esto es gol Esto es gol, esto es golazo Esto es golazo, es esto, esto es mierda Iba aguantando bastante, iba aguantando bastante Maldición, bueno, no pasa nada A ver Uh, bien, por fin puedo No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mala suerte? O sea, quedó Eso no la calcularon, eso quedó Mierda, esto ni siquiera me voy a sacar Esto ni siquiera me voy a sacar ¡Ah, oh, mira, gracias! ¡Ah, mierda! ¿Pero por qué lo haces? Hay cosas que Hacer eso que yo no entiendo qué Mierda. No, es que son tres, boludo. No puedo con tres. Ok, ok, ok, ok. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, no, no, no lo toco a ellos también. Ah, gracias, gracias, gracias. Menos que cogieron una pelota. Verga... verga. ¡No! no. No, no. No. No. No. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. No. Encima, encima este saque de mierda me da el juego. A ah, no pasa nada. Quizás quizás justo puedo... Nah, ya está, ya está, ya está. Si no le puedo pegar ahí, ya está. Si no le puedo pegar ahí, ya está. Si no le puedo pegar ahí, ya está. Ah, qué bronca. Y ahora, ahora me van a meter otro gol. No, bueno, no pasa, no, pero ya está, no, no tengo turbo Y este, este que me, me choca Me choca, malditos hijos de puta A ver, que me tengo su papá, su papá, por favor No importa lo que salga Bueno, no hay mana no, ya está, ya está, ya está, ya está, maldición Ah, oh, casi lo en la primera Sería tan piola Ya está, ya está, ya está, no pasa nada Hicimos uno de esos goles Fue de pura suerte Ok, estamos contra Goose Gu Rex Y el otro vamos a ver cuál es Oh, uh, no, otra vez Otra vez no, otra vez no Otra vez es el mismo error O sea, ¿por qué me pasan estas cosas? Y, y Shepard, ok Shepard, Shepard Ay, no, me cago Puta, que te parió no, encima me parece que se me pierde el poder, eh Ah, no, no está ahí, lo sigo teniendo ¡Ja, ah, ja! Ah, ¡No le llegaste a pegar! ¡Mierda! ¿Y por qué se quedan parados? ¿Por qué se quedan parados? Bueno, no sé ¡Uh! Vamos, que me toque justo el... Bueno, me toca este, ¿Por oh, qué los tanto, tanto? No importa, me acordamos puedo, puedo mantener la pelota en el área ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Gente, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Bien, bien, bien, bien. vamos, 1-0 El tema es que, claro, empiezo bien y después me terminan dando vuelta ¿Y qué es así yo? Porque yo estuve intentándolo bastante Y me pasa lo mismo siempre Empiezo bien y me dan la vuelta ¡Uf! Casi, se estuvo cerca, se estuvo cerca Ok todo. Da para segundo gol Todo para segundo gol ¡Sí! Bien Bien Claro, que empiezo bien Ese es el problema Pero después Después, ojo, ¿eh? Se viene la, la, la, la remontada Ok Oh, mierda. Su papá. Uh, la tenía, la tenía, pero me fui demasiado lejos. Mierda. no, no pasa nada, no pasa nada. Mierda, casi la cupo sin querer. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Perfecto. ¿Le llegué a pegar? Sí, le llegué a pegar. Vamos. Perfecto. No, no, no, tengo, no tengo que intentar eh, sacar Porque es que siempre van a ganar ellos Y si no me, no me pasa como Si no me pasa la partida pasada Que, que por, por mala suerte justo fue para mi arco Que eso no puede pasar al revés Porque siempre como eso es no contra tres Hay uno que está defendiendo Entonces como que no, no se puede no, no, O sea, no puede ser que ya pasó eso al revés Así que claro, está cagado uh, okay, okay, okay. ¡Ay, la sacó! ¡Oh, Me cago. Mierda. Claro, ese es el problema de que estar uno contra tres porque siempre hay uno que está defendiendo. O sea, tenés que siempre. Nunca, nunca va a estar el, el, el arco descubierto. Nunca. Ok, 8, 7, vamos a ver cuál me toca. ¡Mierda! ¡Me cago con la patada! ¡Qué hijo de puta! No Ok tengo que tratar de que no me remonte, tengo que tratar de que no me remonte, tengo que mantener mi ventaja. Y no sé por qué intenté sacar. Otra vez no, otra vez no, otra vez no. Otra vez no, no, no, no, no. otra vez no, otra vez no. Ahora, ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bien, bien, bien, Justito. A ver, me ha salvado. No. ¿Por qué? Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ta, ta, ta. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh, ¡Tremendo gol! Tremendo gol Tremendo gol Fue con la No era mi plan No estaba antes mi plan A meter ese gol El imán lo traicionó Le pegué con la patada Y justo la patada lo... lo Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Ok, ok Gente Gente, se puede 4-1 4-1 Vale Nada, acá ya Uf, ok, lo saqué como pude. ¿Pocas eh, es eso me sale de saltar y pegar? Antes me salía más, ahora no tanto. A ver. Pero bueno, a ver, para que, déjenme jugar. ¿Y por qué me destruyeron el auto si si tenía el lado del puño? Bueno, me parece que él también lo tenía, puedo hacer. No agarré el turbo, no agarré el turbo, mierda. Ok, ok, ok, ok. No me pueden meter tres goles en, en un minuto, por favor. Tuvo inteligente eso de cambiar el lugar para que no lo pueda defender, pero pero bueno, le salió mal. Sopapa, por favor, sopa, sopa. Nah, puta madre. Bueno, no importa, no creo que me metan dos goles. No me tienen que meter los dos goles. Si me, llegan a, si me llegan a empatar... Si me llegan a empatar... No sé, gente, no sé lo que voy a hacer, pero, pero lo voy a hacer. Ay, es que, ¿por qué? ¿Cuándo aprendo que no tengo que sacar? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Cuándo aprenden que no tengo que sacar? Porque me pasan estas cosas No, no, no Esto huele Esto huele un poco a, a caca huele Esto huele un poco a, a mierda A ver, 3, 2, 1 Por favor, que me dé algo un, un, Uno piola no, Lo gasté para que me dé otro Lo gasté para que me dé otro prácticamente No, por otra cosa No, no, no mejor lo que estoy descubierto Qué juego de puta ya está, ya está, ya está, ya está Ok, creo que esta ya la gané O sea, no, no puede ser a ver, a ver. Sí, sí, ya está, ya está, ya está. Es que... Imposible que me metan dos goles en tres segundos. Bueno, bueno, bueno. Cuatro 2 dos, gente. Está, parada. Ok, Magnatark. Estuvo cerca, ¿eh? estuvo cerca. Por un momento pensé que me iban a empatar, pero bueno. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. Y si no les gustó, denle dislike. Porque así es como funciona. Eh, recuerden eh, lavarse los dientes antes de cruzar la calle. Y nos vemos. Chau.